artificial intelligence y ganar comisiones. Atento, atento, porque el mercado se abre para más oportunidades de un negocio para nosotros como marketers, como afiliados y tenemos que aprovechar este tirón de la inteligencia artificial porque todo el mundo está hablando de ella, porque es un trending y porque todas las herramientas que ya existían ya estaban antes de ChatGPT, estaban ahí, pero ahora tienen más visibilidad con toda la visibilidad que está dando ChatGPT. Pero no es la única. De hecho, con ChatGPT todavía no se pueden ganar comisiones. No es un producto que nosotros como marketers o como afiliados podamos promover. Simplemente lo estamos haciendo porque es algo que va a cambiar completamente el panorama del de marketing y de la vida en general.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 Tú simplemente tienes que unirte a estos programas y ganar comisiones. Mira, te voy a mostrar esta hoja que tengo yo. ¿Ves? Esta es una hoja que tengo yo aquí. Int y estos son programas de inteligencia artificial que ya estaban antes de ChatGPT, pero que ahora están tomando importancia. Están tomando importancia porque todo el mundo quiere hacer estas cosas y se están mostrando alternativas a lo que es ChatGPT. Tenemos por ejemplo Riseonic, que es esta, tiene programa de afiliados, tú simplemente entras a la web, te das de alta y con eso ya puedes empezar a promocionarla. Esta es la descripción que yo ya la tengo aquí. Es una herramienta que es eh, amigable con el usuario, ves aquí lo tengo, es amigable con el usuario, tiene una excelente interfaz, ayuda a generar contenido, revisa la, la legibilidad, expande las sentencias y hace post muy rápido. Está también Article Forge, Word.ai, iWriter, AI Writer, Articulu, bla, bla, bla, bla, bla. Jarvis, desde luego, que es una plataforma completita de copyright. Genera artículos, blogs, otros contenidos. Y luego viene el precio. Este es gratis. Bueno, solo pagas lo que tú, lo que tú gastas. Esta, por ejemplo, tiene cinco días de prueba gratuita. Esta tiene 3, 7. Pago por suscripción. Esta tienes que pedir tú un demo, esta es gratuita, esta otra también es gratuita, en fin, tú aquí ya simplemente tienes que promover estas herramientas y ganarte dinero cuando la gente compre con tu enlace de afiliado. Es como todo lo que hacemos como afiliados, pero con inteligencia artificial, tú te unes a estos programas y ya lo tienes. No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar el acceso a esta página por si te interesa. Le voy a quitar mis enlaces de afiliado y tú la tienes ahí para que la puedas consultar. Aquí mira, está el Jasper, Surfer, Artiforger, World AI, GSA y MK4AI. También aquí estas, estas herramientas son todas de inteligencia artificial y son de pago. ¿Ves? Este es un asistente de escritura, asistente de escritura, asistente de escritura este es un video robot que está súper de moda ahora mismo también el Pictory, este es una para compresión de imágenes optimizado, optimización, en fin, etcétera. Yo te voy a dejar también el enlace a esta página para que tú no tengas que estar buscando por ahí todos los programas de inteligencia artificial que están ahora mismo en el mercado y tú ya puedes descarg descargártela y darte de alta para que puedas ganar dinerito promocionando la inteligencia artificial de esta manera, no todo es ChatGPT, ahora mismo tenemos que aprovechar el tirón de ChatGPT para promocionar el resto de herramientas que van arrastrando a la inteligencia artificial con ChatGPT. Bueno, Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este mini vídeo de cómo puedes subirte al carro de la inteligencia artificial, empezar a promocionar todos los programas que están surgiendo relativos a los contenidos en automático, a toda la automatización y puedas generar unos ingresos extras para ti y tu familia. Aquí abajo te dejo los enlaces para que tú puedas acceder a los programas. Quitaré todos mis enlaces de afiliado para que tú los cojas limpios. Entres si te interesa y empieces a crear contenidos para promocionar estos